Cartonero de devoluciones, fuertísimo cruce entre Ángel de Brito y Marcelo Polino. Si hay una palabra que puede definir a los famosos esa palabra es, en la mayoría de los casos, glamour, porque las celebridades viven una realidad muy diferente al del resto de las personas, con sueldos altísimos. Acceso a lugares VIPs y muchas pero muchas ventajas que el empleado que vive de un sueldo nunca conocerá o, mejor dicho, solo conocerá a través de las revistas especializadas que muestran esa clase de vida inalcanzable. Y, la mayor de esas ventajas, indudablemente, es el canje. Es decir, comer, viajar y alojarse gratis solo mencionando a la empresa que les dio el servicio, a esto se puede agregar la ropa, los electrodomésticos, incluso los autos que ganan por hablar de tal o cual marca en sus redes sociales o en los programas de televisión a los cuales los invitan, una estrategia de marketing muy exitosa, en especial si se trata del show de Mirta alegrando a Susana Jiménez. No es casual, por ejemplo, que Marcelo Tinelli mencione que usa un auto de una importantísima firma europea o que Susana Jiménez luzca, bien a la vista, un broche de tal o cual casa de joyería, todo tiene un precio y para gozar de esas joyas gratuitamente es necesario mencionarlas una y otra vez ante las cámaras, de manera que el auspiciante quede satisfecho. Lo que nadie menciona nunca es que ser famoso no es una tarea fácil, más bien todo lo contrario, porque por cada figura que logra consagrarse hay mil, o diez mil, intentando ocupar ese mismo lugar, motivo por el cual, si no tiene una fuerte personalidad, posiblemente sufra una crisis que lo lleve a retirarse del medio muy joven, prefiriendo un trabajo de oficina antes que soportar comentarios duros de sus colegas barra competidores. De hecho, ni siquiera entre amigos parece haber piedad, y eso acaba de demostrarlo Ángel de Brito quien se mostró durísimo con su compañero de jurado Marcelo Polino al que, con una mezcla de humor y picardía, le dedicó varios tuits muy directos, enojado, al parecer, por su desempeño en la gala del bailando por un sueño. Polino Cartonero de Devoluciones Ahora arroba Marcelo Polino se queja de los homenajes a la mamá de arroba Laufer 4 y hace lo mismo con Almohadilla La Bomba. Rápidamente, Polino salió a responder pero en un estilo políticamente correcto. Almohadilla Tributo La gran pregunta, luego de ver este cruce inesperado, es, Brito tiene algún candidato barra para el jurado y quiere correr a Marcelo para ponerlo en su lugar o todo es una simple broma interna?.